Nada de carne de res, sí. nada de carne de res, no, pues nada, nada. Vamos a hacer un video piratita de un Burger King. Vamos a ver qué hamburguesas tienen. Tienen de. Pollo. Paner King. No sabemos qué es Paner King. Vegetariana. Chili y queso. Chili y queso y la Whopper pero la Whopper es, es de vegetariana veg Whoppen o no, es oh, la esta los... otra de que es mutón, ¿qué es mutón? Algo que es mutón chicken y tiene los nuggets y a grandes rasgos eso es lo que hay. Esa es la, la que están promocionando. Grill de Chick tandoor, Se ve buena. Pero aquí, como en toda India, no hay carne roja, ninguna carne roja Carne de res, específicamente hablando Nada de carne de res, nada de carne de res Nada, nada, nada, nada, nada